Muy buenos días gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de por qué tu trabajo corre peligro. O por qué un trabajo ya no es seguro. Si no viste el primer video, te lo dejo acá arriba para que puedas ver y seguir con este. Vamos a aclarar una cosa del principio que como padres o futuros padres deben mandar a sus hijos a la escuela para cumplir con la enseñanza básica. Por ahí nosotros atacamos más a la escuela por el tema de que en la escuela no te enseñan nada sobre educación financiera, pero como padre o futuro padre vos tenés que mandar a tu hijo a la escuela para que aprendan lo básico, ¿no es cierto? Pero es importantísimo enseñarle sobre educación financiera. A mí, por ejemplo, me hubiera encantado que mis padres me enseñen de este hermoso mundo que son las finanzas. Hace poco tiempo, por ejemplo, un compañero me contó que el primo era camionero y que ganaba súper bien y tenía, por ejemplo, mil pesos de sobra que no sabía qué hacer, que estaba por comprar dólares, por ejemplo, pero... Supongo que hay muchísima gente que le pasa esto, que están ganando bien, tienen plata de sobra y sin, y sin embargo no saben qué hacer con eso. En vez de agarrar y tomar esa oportunidad de lo que te sobra, invertirlo para tener mucho más plata y poder crecer, comprar un terreno, o construir una casa o un complejo de, de departamentos para poder ganar muchísimo más y después retirarte... Pero bueno, si vos sos una persona que ve el mundo diferente y que no querés pasar toda tu vida en un cubículo si te sentiste estafado porque no aprendiste nada en la escuela quédate porque este video es para vos. Guarda ese juego de Monopoly y ponte a hacer las tareas. Probablemente... Es el peor consejo que unos padres les pueden dar a un niño. Siempre es importantísimo, además de enseñarles sobre educación financiera, potenciarlo. Juegos así como el Monopoly o como el Estanciero acá en Argentina. Son juegos que desarrollan la mente para que el chico pueda aprender sobre negocios. Jugando se, en se enseña cómo hacer negocios, cómo poder sacar una rentabilidad, por ejemplo en, en el estanciero te pagan cada vez que un, un jugador cae en tu casilla te pagan y además con esa ganancia en el futuro teniendo toda la provincia puedes comprar más casitas y después tener hasta una estancia que te pagan cada vez más En cambio en las escuelas no te enseñan nada sobre el dinero. Ni siquiera tienen alguna materia que te enseñen sobre ingresos pasivos, que te enseñen sobre lo, cómo pagar menos impuestos, que eso es lo que hacen los ricos. Los ricos generalmente no pagan impuestos. Los que pagan impuestos son la clase media, la clase baja. No te enseñan cómo usar la deuda para hacerte rico. Siempre nos enseñan que las deudas son malas cuando no. Las deudas buenas te enseñan a crecer. Que lo vimos en el video de cómo usar una tarjeta de crédito adecuadamente. Cualquier cosa se lo dejo acá arriba en los videos. No te enseñan eh, a leer un estado financiero. Ni siquiera algunos saben lo que es un estado financiero. Lo único que te enseñan al salir de la escuela que a Casi nadie te pregunta ni a nadie le interesa, es sobre el teorema de Pitágoras o el trinomio cuadrado perfecto. Generalmente la escuela ve al dinero como algo que no es importante, como algo despreciable. Pero realmente lo despreciable es pasar 50 horas a la semana o más durante... 54 semanas al año y por 40 años o más ahora que cada vez se extienden más o no rinden las jubilaciones cada vez mucho más el tiempo que tenés que trabajar para alguien, o sea, trabajar en un empleo que es ajeno a vos que seguramente es aburrido para vos haciendo tonelada de plata para alguien, para alguien que ajeno a vos o algún familiar a, a algún familiar y no importa lo duro que trabaje en tu empleo nunca va a ser tuyo en realidad no posees nada no puedes vender tu empleo no puedes heredarlo a tus hijos porque no es tuyo no puedes sacarlo a bolsa ni franquiciarlo no tenés control alguno sencillamente te pueden despedir mañana Seguramente puedo escuchar a algunos de ustedes diciendo, eso no pasará conmigo, mi empleo es seguro y me pagan muy bien. Les voy a decir algo, todos los empleos son seguros hasta el día antes de que lo despidan. En 1900 había aproximadamente 480 fábricas de automóviles en Estados Unidos, millones de empleos seguros. Pero no. ¿Cuántos quedan hoy? Tres. Y con serios problemas. Chrysler fue absorbido cuando estaba tambaleándose y el más grande de todos, General Motors, fue rescatado y pasó a manos del gobierno. Acuérdense de Kodak, una empresa, la empresa más grande de fotografía del mundo, era dueña del mercado mundial de fotografía. ¿Y dónde está hoy? En ninguna parte. Dejó de existir. Junto con miles de empleos seguros. Y así hay muchas empresas que eran gigantes de la industria y sin embargo hoy quedaron muchísima gente sin empleo. Según Jack Ma, el fundador de Alibaba y el hombre más rico de China de aquí al 2030, se perderán aproximadamente 800 millones de empleos. Todo esto debido a la globalización y a los robots que cada vez podrán desempeñar más funciones. ¿En serio crees que nada de esto te va a afectar? No te dejes engañar solo porque estas personas vivan a unas pocas horas de avión. Todas son tu competencia. Tu competencia no tiene que vivir en la misma ciudad que vos, ni siquiera en el mismo continente ni siquiera necesita ser humano en resumen puedes quedarte sin empleo sí. si lo puede hacer un robot si lo puede hacer un ordenador si solo se basa en la experiencia si es monótono y nada creativo si es muy manual si puede volverse digital si alguien más lo puede hacer por menos Esto de hacer por menos es sumamente importante, creo que es lo más importante, porque es lo que va a pasar en un futuro. Cada vez, al haber menos empleos, va a haber más gente buscando empleo y cada vez van a pagar menos. Lo vamos a ver con un ejemplo. Imaginen que... El mercado requiere 10 ingenieros para realizar trabajos de construcciones civiles y tan solo existen 6 ingenieros. ¿Qué va a pasar? Los salarios son altos ya que la oferta es mucho menor que la demandada y los ingenieros en este caso pueden establecer su precio. Ellos pueden decir... Poner que a ellos le ofrezcan 10, ellos pueden decir, no, yo quiero 15. Y seguramente, como hay pocos ingenieros, se la van a aceptar. Ahora, imagínense que en el mercado, en el mismo ejemplo, que se requerían 10 ingenieros, ahora hay 20 ingenieros dispuestos a trabajar. ¿Qué, es cre qué creen que va a pasar? Seguramente que adivinaste. Los salarios van a ser más bajos. El mercado va a decidir por ello. Acuérdense que antes si le pedían 10, ellos podían pedir 15. Ahora, si el trabajo salía 10, seguramente le van a decir, le vamos a ofrecer 8. Si un ingeniero busca obtener un aumento horario flexible, más tiempo de vacaciones, jubilación garantizada y prima adicionales, le podría terminar costando el trabajo. Alguien más que no tenga empleo. Y esté dispuesto para trabajar. Lo va a hacer por mucho menos. Le va a aceptar los 8000. Mañana. imagínate mañana. Cuando llega a tu trabajo. Que en la puerta de la empresa. Hay miles de millones de chinos o indios. Incluso robots pidiendo a gritos trabajar por una décima parte de lo que tú cobras. Chinos e indios, no es por discriminación que lo puso el, el que creó el libro, sino es porque son los que tienen más habitantes en el mundo. Así que bueno gente, háganse... Una pregunta, ¿tiene sentido pasarse la vida haciendo algo que odias solo porque al final del día o del mes hay un sueldo para cobrar? ¿Tiene sentido que nuestras escuelas sean igual que hace 100 años cuando el mundo cambia cada cinco años? Estos son algunos ejemplos que probablemente recibiste en la escuela o en tu casa. Obtén un diploma, consigue un empleo, sube por la escalera corporativa, trabaja duro, ahorra dinero, tu casa es tu mayor inversión, no te endeudes, busca una empresa que se encargue de ti cuando te jubiles. Los cuentos de edad son muy bonitos, especialmente porque todos tienen un final feliz. Lamentablemente, si sigues el pie de la letra de estos cuentos de hadas, no vivirás feliz por siempre. Si juntás todos esos consejos, tendrá la receta perfecta para un desastre financiero. Bueno, eso es lo que dice el autor de este libro. Yo cambié algunas cosas como para que sea más fácil de entender. y más reducido, pero vamos a analizarlo un poco, lo que te está diciendo es que en un futuro cada vez va a haber, al haber más automatización, cada vez seguramente en un futuro van a crear robots que van a ser casi la mayoría de lo que hacemos los humanos hoy en día y esos humanos van a necesitar cada vez más trabajo y va a haber menos puestos de trabajo y van a pagar menos, obviamente, solamente trabajos que son indispensables para que lo haga un ser humano son los que realmente van a valer la pena. Ojo, no los quiero asustar ni nada, solamente quiero que abran la mente y piensen que lo importante es, todos somos empleados hoy en día, hasta yo soy un empleado, pero lo que busco y lo que quiero es que ustedes, que me escuchan, abran la mente y mientras ustedes trabajen, los que le vaya sobrando de su sueldo Váyanlo invirtiendo. No les digo solamente en criptomonedas o en, en acciones o en CDR y fondos comunes de inversiones. Eso es como súper largo plazo, digamos, y es para crear su jubilación. Estaría bueno... Si alguno tiene alguna destreza, por ejemplo, a vos te gusta la carpintería, por ejemplo, ¿por qué no vas sacando una parte de tu salario y vas comprando tus herramientas? Vas comprando a poco herramientas o te vas perfeccionando con algún curso de carpintería, vas pagando algún curso de carpintería, te perfeccionás y el día de mañana, y vas haciendo trabajos, vas haciendo trabajos en tus tiempos libres y... A lo largo de, del tiempo vas a poder ir dejando tu trabajo, que estás trabajando para alguien ajeno a vos, y trabajar para vos mismo. Que eso que vos trabajes para vos mismo, ponele que vos tengas un hijo, le podés enseñar también sobre carpintería y el día de mañana le dejas tu carpintería para que él pueda seguir trabajando en eso. Ahí sí vos podés heredar tu trabajo. Me pasó también con un, con un señor que nos hace los mantenimientos y eso, en donde yo trabajo, que él trabajaba para una estación de servicio, tenía varios años trabajando, y sin embargo de un día para otro lo despidieron, fue así. Él me contaba que había chicos que eran nuevos, ponele un año, tenían, él tenía como 10, y sin embargo al jefe, poner que fue por algo financiero, le convenía obviamente echar al de un año, porque le pagas menos indemnización, sin embargo hecho a él que tenía más de 10 años trabajando, lo bueno que él siempre con su trabajo fue comprando su herramienta y fue aprendiendo sobre mantención de, de empresa y eso, y hoy en día se dedica a eso 100%, él va Hace un trabajito y te cobra 2.000, 3.000 pesos. O sea, capaz que en una hora él ganas tres mil pesos que nosotros capaz estamos un día o dos para ganar eso. A lo que voy es, traten de no quedarse con un trabajo seguro y vayan abriéndose a otras cosas, a nuevas inversiones, inviertan en ustedes mismos. Si le, le apasiona algo, inviertan en eso, inviertan en ustedes. No trabajen, o sea, trabajen por el momento, pero úsenlo como un trampolín para ustedes. Mientras trabajan para alguien, vayan creando sus cosas para tener su, su propio empleo. digamos. Bueno, espero no haberlos aburrido, gente. Espero que les sirva esto. Bueno, espero que hayan entendido también de que no quiero asustarlos sobre un trabajo que mañana los van a despedir ni nada. Solamente no se queden con un trabajo seguro y vayan tratando de crear algo para ustedes. Para ustedes y para sus hijos, si es que tienen hijos o para quien sea. Gente, esto ha sido...